Mi nombre es Matthias Metzger de SIG-LG y estamos en la Feria Interpack 2017 en Düsseldorf. Hoy les presento un sistema de control de calidad. Este es un 3 1000. Es un sistema de cámara basado en láser. ¿Qué hace este producto? El producto en sí mismo está verificando si la tapa del cartón de leche está o no allí aquí pueden ver la imagen de la cámara y si retiro el cierre en la siguiente vuelta lo detecta y puede transferir la información por internet directamente no se necesita PLC todo funciona en el producto mismo como ven, aquí ha detectado que falta la tapa. Este sistema trabaja independientemente del color o la altura del producto en sí. Así que no se necesita un identificador de la altura, sino solamente tener la posición correcta. Muchas gracias por su atención y su tiempo.